son afiliadas a la Confederación Sindical de las Américas. Nosotros hemos invitado a otros sectores no afiliados también, así es que creemos que esto que les voy a presentar ahora refleja en gran medida la opinión de todas las corrientes de opinión del movimiento sindical dentro de las Américas y lo que buscamos es una seguridad social con solidaridad y universalidad de derechos desde la perspectiva del mundo del trabajo. Otro comentario, para nosotros el tema, y aquí hay compañeros de África, compañeros de Asia, para nosotros el tema de desarrollo es fundamental que el movimiento sindical del mundo, no solamente de las Américas, debata el tema de desarrollo, es fundamental. ¿Por qué decimos nosotros eso? Porque muchas veces cuando nos plantean eh, tratado de libre comercio, de libre inversión, generalmente el sindicalismo en Europa nos dice, bueno, está bien, hagamos una cláusula social, o hagamos una cláusula laboral que garantice el respeto de los derechos laborales pero evidentemente eso no es todo nosotros creemos que lo que puede unirnos a nivel continental y a nivel mundial lo que puede unir también al África de habla inglesa y al África de habla portuguesa, de habla portuguesa y de habla este, francesa al al Asia es una discusión y es un debate, y lo que nos puede unir con los europeos es el debate sobre el desarrollo. ¿Qué tipo de desarrollo queremos los trabajadores y trabajadoras para nosotros en Europa, en las Américas, en el Asia, en el África? Y dentro del marco, que no lo inventamos nosotros, pero que está claramente establecido dentro de la declaración de Filadelfia, que forma parte hoy de la OIT, de la Constitución de la OIT, que es donde por primera vez se reconoce en la historia de la humanidad que desarrollo tiene relación con derechos humanos. Y, por supuesto, más adelante surge... La seguridad social como un derecho humano Entonces, dentro de ese concepto de desarrollo que nosotros queremos debatir Está precisamente el tema de los derechos De los trabajadores y trabajadoras los derechos humanos Y entre ellos el tema de la seguridad social Y como los derechos humanos son para todos y para todas La seguridad social tiene que ser universal Ese es el concepto del de, de cual partimos